Quiero, intento, pretendo conservar un punto de locura. Y al tiempo, reírme de ese loco del espejo que se burla. Aunque eso no genere confianza entre los que me rodean. Pero es que me pone a salvo de ver la vida como cosa seria. A veces nos creemos buenos, nos creemos muy importantes, pero solo somos comodines, comodones para llenar calles. Un día estamos disfrutando en familia. El día siguiente se apaga el motor de golpe y no queda nada. Cada día lo que opino cuenta menos y más lo que siento. Por la gente las risas, por el miedo a perderlos. Que salgan con facilidad las alegrías y las penas que las dudas sigan manteniendo a raya Mr. Penal. Y es que los locos son más crueldos que los cuerdos que les llaman locos. Y es que este mundo es un trasiego de gente corriendo de espaldas a todo. Para no ver hacia dónde van y sentirse que aún están sin de su mamá, ya salvo de locuras. Quiero cantar en la ducha, en el metro, en la cama. Dicen que tener ganas de cantar es síntoma de alma sana. Porque hay que reír todos los días un poco y dar gracias. Por los pájaros, los árboles, tu sonrisa y tu mirada. Y es que los locos son más fuertes que los muertos que les llaman locos. Y es que este mundo es un trasiego de gente corriendo de espaldas a todo. Para no ver hacia dónde va y sentirse que mamá ya salvo